Nos encontraremos con estrenos, nuevas películas, series y mucho más, así que comenzamos. Para comenzar, Hasbin Hotel nos demuestra lo increíble que es que una webserie que ni siquiera se ha estrenado y que solo cuenta con clips de algunos capítulos en internet haya logrado calar en el corazón de la gente a grado tal que las personas constantemente están viendo los pocos clips que existen y extrayendo con pinza un sinfín de curiosidades sumamente interesantes, como por ejemplo, ¿Sabías que el nombre de Angel Dust proviene del motivo de su muerte? Este falleció por sobredosis de drogas. La misma se llamaba Angel Dust o Polvo de Ángel, de ahí su nombre artístico. Esta webserie creada por BC Pop nos relata la vida de Charlie, la princesa del infierno y su hotel de rehabilitación, para que los demonios puedan ir al cielo y así evitar la sobrepoblación del infierno. Pero antes de comenzar con todo lo que sabemos de la serie, les contaré de donde saqué todos los datos que van a escuchar, y es de Hasbin Hotel Amino, una aplicación donde podrás encontrar la sección de destacados, esta la puedes ver apenas ingreses en la aplicación, y es allí donde encontrarás todas las teorías y curiosidades que puedas imaginar sobre Hasbin Hotel. También puedes encontrarte con la pestaña de chateamos, donde puedes escoger diferentes salas de chats para comunicarte con otros fanáticos, y particularmente mi favorita es la sección de fotos, donde puedes encontrar un sinfín de fan arts de los talentosos artistas de esta comunidad con n cantidad de rediseños y chipeos ahora para los más fanáticos que se han quedado hasta este punto les traigo un regalo te gustaría convertirte en uno de estos demonios del inframundo de hasbin hotel pues es muy fácil, solo debes darle like a este video y dirigirte a mi publicación realizada en mi perfil de Hasbin Hotel Amino. Allí debes comentar cuál es tu personaje favorito y por qué. El ganador se llevará un dibujo de su persona con este estilo realizado por la artista Claudel Art. Volviendo con las curiosidades de Hasbin Hotel, particularmente me parece extraordinario el cómo puedes aprender tanto gracias al arduo trabajo de los fans. Por ejemplo, aquí te planteo algunos datos curiosos. El personaje Angel Dust, la araña demonio y drag queen, murió en el año 1947 por sobredosis de drogas. Este, antes de su rediseño, tenía una relación con Baggy. Tal vez ahora por eso no se llevan tan bien. Otra particularidad muy interesante son los rediseños que han sufrido muchos de los personajes, y el más notorio de todos es el de Baggy, quien antes de su versión final poseía un look totalmente diferente, con el cabello más corto, color morado y alborotado. Una teoría muy interesante es la de los posibles villanos de la serie, entre uno de los mencionados tenemos a Alastor, pero yo lo veo más a él como un agente del caos, quien si sí tiene toda la pinta es Sirpentius, uno de los demonios más poderosos del infierno, ya que posee gran variedad de armas de guerra capaces de crear destrucción masiva. Y actualmente, debido a la sobrepoblación del infierno, se usan estas armas para reducirla en muchas masacres. A través de esto, se especula que Sir Pentius plantea gobernar el infierno, quitándole su puesto de legítima gobernante a Charlotte. Pero las teorías que más han llamado mi atención son las del origen de Charlie, extrayendo varios elementos del último clip disponible de la serie llamado Let's Me Hate donde se pueden ver algunos retratos Familiares, podemos apreciar a los padres de Charlie. Lo que realmente despierta mi curiosidad es que existen muchas teorías acerca de que sus padres sean nada más y nada menos que el rey del infierno y la mismísima Lilith. Que para quienes no la conozcan, Lilith fue la primera mujer en la Tierra, no Eva, pero fue rebelde y desterrada a vagar por su muerte y bla bla bla bla bla. Y es que en verdad no se imaginan el poder tan enorme que posee esta mujer. De ser esto es cierto que es posible porque podemos encontrar los retratos de una mujer llamada Lilith en el video Let's Me Have no alcanzo a imaginar la cantidad de poder que debe poseer Charlie al ser hija de estos dos seres. Es increíble la cantidad de datos, curiosidades y teorías que se pueden extraer de una serie que posee tan pocos minutos en YouTube, algo que sin duda hay que aplaudir al talentoso fandom que lo respalda. Continuando con las noticias, Disney anunció finalmente el nombre de su anticipado servicio de streaming. Bob Iger, presidente de la compañía, reveló que Disney+, Plus, como lo han bautizado, llegará a Estados Unidos a finales de 2019. Para este lanzamiento, Iger también anunció que Lucasfilm está desarrollando una serie live action de Star Wars para Disney+. Plus. La misma entrará en producción el próximo año. Esta serie seguirá las aventuras del espía rebelde Cassian Andor, y se desarrollará durante los años de formación de la rebelión y antes de los eventos de Rogue One. La fecha de lanzamiento de la serie se anunciará en una fecha posterior. Disney Plus también se está montando en la producción de una serie centrada en el personaje de Loki, el dios de las mentiras, quien será interpretado por Tom Hiddleston. Todos los nuevos proyectos se unen a una impresionante lista de películas y series planeadas para Disney Plus, que incluye nuevas historias, como lo será un reboot de High School Musical, así como la nueva temporada de The Clone Wars y una nueva serie animada original basada en Monster sin Además, veremos películas exclusivas como No que se basará en la historia de la hija de Santa Claus. La misma será interpretada por Anna Kendrick. Y por último tenemos a Togo, una película sobre la gran carrera de la misericordia de 1925. Protagonizada por William Dafoe. Hasta ahora no se conoce cuánto costará la suscripción del servicio, pero los usuarios pueden registrarse en la página oficial de Disney Plus para recibir información actualizada de la plataforma. Entre otras noticias, Steven Universe finalmente ha dado señales de vida, y es que Cartoon Network ha anunciado oficialmente a través de sus redes sociales que volveremos a ver nuevos capítulos a partir del 17 de diciembre de este año, con una serie de episodios semanales que se lanzan lanzarán bajo el título Steven Universe Diamond Days. Pero recuerden que como el último episodio Lextrom Here to Hunger solo se estrenó en su aplicación, este será el primer capítulo en emitirse en su regreso, por lo que el verdadero nuevo capítulo se estrenará la siguiente semana, el día 24 de diciembre con un episodio llamado Familiar. De allí en adelante, el final de la quinta temporada será el día 21 de enero, con un especial de una hora el cual se llamará Battle of Heart and Mind. ¿Y tú qué opinas sobre este regreso? ¿Crees que Steven ya se volvió una Magical Girl? Déjame tu opinión en los comentarios. Pasando al mundo del cine, recientemente se ha revelado el nuevo tráiler de la película animada The Lego Movie 2. En el mismo nos presentan a un nuevo personaje cuya voz en inglés también será hecha por Chris Patt. Este avance nos revela que la acción se desarrollará en el espacio, un viaje que emprende nuestro protagonista con la ayuda de Rex para salvar a sus amigos. De de la misma forma, Warner Bros. también dio a conocer el póster oficial de la película, así como los carteles individuales de los personajes principales. Entre otras noticias, Disney revela el primer tráiler oficial del live-action de Dumbo. Esta cinta estará dirigida por Tim Burton, mostrándonos su visión de este clásico dibujo animado. En el tráiler podemos apreciar algunas de las escenas emblemáticas del largometraje original, incluso cuando se llevan lejos a la madre del pequeño Dumbo, rompiendo el corazón a más de uno. Esta película se estrenará el 29 de marzo del año 2019. Por cierto, ¿ya te enteraste del regreso de Coraje el perro cobarde? Si deseas saber más información, en las tarjetas te dejaré ese video para que veas la noticia completa. Ahora una noticia del mundo de la tecnología de la animación. Y es que desde hace unos años ha habido una especie de impulso dirigido a hacer que las experiencias de VR contengan mucho más de lo que podemos imaginar. El cuervo es un corto animado creado por Baobab Studios. El mismo ya se encuentra disponible para Oculus Brief y Oculus Go. Si lo piensan por un momento, es increíble la idea de que puedas disfrutar de una gran historia animada y sumergirte en su mundo. Esta es la experiencia que nos brinda Crow a través de la realidad virtual. Esta experiencia inmersiva posee 22 minutos de duración. En la configuración completa de Vian, los usuarios pueden mirar en 60 grados. Incluso hay acciones interactivas. Para que el espectador pueda realizarlas, mientras que en otros momentos la acción se desarrolla como una pieza de narrativa tradicional. La gran diferencia es que el espectador se siente como una parte clave de esta narración. ¿Cómo funciona este corto? Bueno, esta historia se basa en un cuento popular de nativos americanos. El usuario es el espíritu de las estaciones, quien introduce el invierno a un grupo de animales, e incluso va dirigiendo una sinfonía mientras se desliza a través de una lluvia. De de asteroides Estos eventos interactivos siguen ocurriendo independientemente de lo que el usuario haga con los controladores, pero no hay duda de que se siente como si participaras mientras se desarrolla la historia de Crow the Legend. Cabe destacar que en este proyecto de animación se cuenta con la participación de personalidades como John Legend y Oprah Winfrey. Y para finalizar, recientemente se han revelado las imágenes y trailers oficiales de la venidera película de Toy Story 4. El más reciente tráiler presenta a Doc y Bonnie, dos peluches que tratan de recordar la famosa frase de voz, Y en un momento dado llega el mismísimo guardián espacial junto a Buddy para aclarar sus dudas. En un anterior teaser trailer pudimos conocer a Forky, un personaje que asegura no ser un juguete. De la misma forma también se han revelado varios pósters oficiales presentándonos a los personajes que protagonizarán esta nueva cinta. La misma será estrenada el próximo 21 de junio del año 2019. En un anterior video de noticias, les comentaba que el argumento a tratar en esta nueva cinta sería la relación entre nuestro vaquero Woody y la pastorcita Betty. En las tarjetas de información, ってね el video para que lo cheques. Entre otras noticias, finalmente se ha revelado el primer tráiler del Rey León. Si eres fan de los clásicos Disney, este live action es una película imperdible. Y es que la verdad, no veía una adaptación tan fiel desde el estreno de la película de La Bella y la Bestia. Esta nueva cinta empleará la misma tecnología y efectos visuales que vimos en el libro de la selva, los cuales se crean en su mayor parte dentro del nuevo departamento de Disney Live Action donde darán vida a estos personajes. Esta nueva versión del Rey León se estrenará el próximo 19 de julio del año 2019. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda participar en el concurso a través de mi perfil de Amino para ganar la ilustración. También recuerda seguir mi página oficial de Facebook para más noticias. Te dejaré el link en la descripción junto con mi Instagram, por si gustas curiosear cómo me veo en la vida real. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue... Dark Tunes.